Amigos de Estilocracia, bienvenidos a este su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Las características del Levi's es su versatilidad y atemporalidad. Y es que los clásicos nunca pasan de moda. Son prendas básicas y adecuadas para ir a trabajar, a cenar o de fiesta y combinan con todo tipo de looks. A continuación, te mostramos los estilos del Levi's, que a lo largo de los años no han pasado de moda y siguen siendo los favoritos de muchos. Los vaqueros ceñidos Para los hombres a quienes les gusta llevar los vaqueros muy ceñidos, los 519 Extreme Skinny son los clásicos vaqueros ceñidos, pero aún más ajustados con cierre de cremallera, llevan un toque de elástico para que resulten cómodos y un corte que queda por debajo de la cintura es una pieza fundamental en todo closet, además es atemporal por lo que es el mejor amigo en cualquier estación del año, son perfectos para salir con los amigos o para ir de fiesta. Tenemos enseguida los clásicos. Es un diseño clásico de 5 bolsillos y parche de cuero entre la parte posterior de la cintura. El Vaquero 501 Original ofrece un poco más de espacio en el muslo para mayor comodidad y ese corte ligeramente entallado para un estilo moderno e informal. Con corte cercano al cuerpo son una gran alternativa a los vaqueros ceñidos. Llevarás el mismo aspecto estilizado con mayor comodidad. La pierna estrecha te ofrece combinaciones de estilo infinitas. El Deportivo de Sarga Está elaborado con 100% algodón El AC Cargo Sarga Pant Está equipado con un conjunto de bolsillos de carga multiuso Y ligeras arrugas en las rodillas con cierre de botones Son de cintura baja con ajuste estándar en el muslo y pierna recta Su ajuste recto clásico es ideal para constituciones medias y atléticas Estos pantalones son versátiles y cómodos es una pieza para un estilo clásico y es una combinación perfecta entre estilo y funcionalidad Tenemos el estilo versátil Con pierna pitillo clásica para el día a día El Vaquero 502 Regular Taper Fit ofrece un poco más de espacio en el muslo para mayor comodidad Y ese corte ligeramente entallado para un estilo moderno e informal este pantalón en un lienzo en blanco para la expresión propia, se ha convertido en un ícono cultural. Tiene un sentido tan versátil, con ajuste entallado, que se puede llevar con el bajo vuelto o con su largo original. Es una prenda que puede combinarse a las mil maravillas con otros looks más casuales. El pantalón Commuter ajustado. Ofrece un tejido elástico de cuatro direcciones, diseñado para una máxima movilidad y comodidad y tejido con cordura para una durabilidad y resistencia a la abrasión inigualables. Además, cuenta con un recubrimiento especial que repele el agua y la suciedad sobre la marcha. Los pantalones ajustados con Muster 511 están diseñados para el movimiento y optimizados para el ciclista urbano. Es moderno, con espacio para moverse, ese ajuste es un clásico desde ahora y uno de los más populares. El pantalón tipo chino Los Athleisure Chino Pant son un clásico desde este momento. Se ciñen a la cintura, pero se ensanchan a las caderas y muslos, ajustándose nuevamente en el tobillo. Así se evita acaloramiento durante los días cálidos. Un pantalón moderno con espacio para moverse, que aporta un estilo más relajado por su corte recto y menos ajustado al cuerpo. Es una pieza básica que debe estar en el armario de todo hombre, ya que se puede vestir así todo el año. Querido estilócrata, dinos qué opinas de estos modelos. ¿Alguna vez tuviste un modelo así? Déjanos tu comentario y por favor, no dejes de suscribirte al canal y darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Lomo de Cordero al Tartufo Primero